Bienvenido una vez más a Sabia Naturaleza y Salud por la Música. Hoy estaremos hablando sobre algo muy interesante que les había adelantado en el capítulo 9. En este nuevo capítulo veremos todo lo que es referente al milenario y actual legado de la medicina central china, medicina tradicional china, referente a la medicina forense. Es curioso saber que. Los adelantos que tanto se marcan en Occidente o descubrimientos científicos, entre comillas, eh, o teorías o formaciones académicas, que los mismos profesionales ni siquiera sospechan de que esa formación académica en la que han incursionado ha sido toda creada, el sistema ha sido programado para hacerles creer una autosuficiencia en la mayoría de disciplinas occidentales y en algunos inventos y experimentales de Occidente. ¿no? Todas las ciencias occidentales carecen, justamente como ya se dice ancestralmente, de la unidad del, del proceso de la esencia, que es lo que caracteriza a la ciencia ancestral. Esa unidad con la ciencia natural, con la creación, es indispensable para poder llegar al origen. Cuando se carece de eso a nivel de la estructura académica, ya sea porque la ignorancia propia del sistema fue llevada, que eso fuera desarrollado de esa manera, o porque la soberbia, el ego de los que estudian determinadas cosas en Occidente les hace creer que van por un camino correcto cuando se deslindan, digamos, de la unidad que la creación de alguna manera nos muestra cómo debe hacerse tanto la investigación como el conocimiento, como el desarrollo de una teoría práctica y viceversa, todo ese proceso de esencia ancestral, ya sea para la unificación entre lo que es la creación y el ser humano y todo lo que es la evolución misma de la humanidad, no puede estar desintegrándose día a día y menospreciando sobre todo el proceso natural de la creación. ¿Por qué sucede esto en Occidente? ¿Por qué cada vez hay más divorcio entre lo que el hombre hace y lo que la naturaleza establece? Por algo muy sencillo, por los intereses que hay detrás de todo eso y por hacer creer que aquel profesional que se forma en una estructura académica universitaria o la parte que le corresponda, es lo suficientemente capaz de resolver determinada circunstancia, problema o ser autosuficiente. El error radica en no mirar para atrás, en no ver los legados ancestrales de medicinas tradicionales ancestrales y de desarrollos culturales y civilizaciones mucho más avanzados que la que hoy vivimos y en la que hoy nos encontramos materialmente. Es decir, disociar la mente por un lado y la materia por otro o disociar el espíritu o disociar el cuerpo humano, haciendo partes, todo, creaciones mentales, tanto en las estructuras académicas como en las materias que se estudian en Occidente, no ha hecho otra cosa que distorsionar el verdadero proceso evolutivo de la humanidad. Por eso les voy a comentarles en este capítulo 10, haciendo un reconto de lo que ya veníamos hablando en capítulos anteriores, nosotros aquí no tratamos de convencer a nadie ni de discernir, vamos simplemente a los hechos históricos y a lo que hoy, por hoy, sucede en la realidad. En los diagnósticos, fundamentalmente, se ve de, de qué estamos hablando. Los diagnósticos que desconocen el origen de la humanidad no hacen otra cosa que destruir, desintegrar y dividir y prolongar el sufrimiento de las personas con respecto a su calidad de vida y a su salud. Entonces, tratamos de, de ser enfáticos en algo que ya está escrito, en algo que se ha dejado para beneficio de la humanidad. Esto no, no está en tela de juicio. Aquí no estamos discutiendo si es viable, si es cierto o no es cierto. Esto funciona, esto existe y esto seguirá. Siempre hay quienes mantienen a nivel de todo este conocimiento médico ancestral la posición de decirle que la humanidad está tan deshumanizada que no es para este tiempo el conocimiento médico ancestral. La pregunta es si hace más de 6.000 años de forma continuada, se ha implementado, pareciera que hay un detalle de deshumanización que hace pensar que esta medicina ancestral, más allá de sus avances y más allá de su originalidad y de sus resultados exitosos, se está haciendo cada vez más lejano para el entendimiento humano y debe ser porque el humano se deshumaniza a raíz de su materialismo a raíz de sus conclusiones reduccionistas, a raíz de la superficialidad en la que vive. Las creencias mentirosas, las creencias occidentales, esas formaciones académicas que son más teoría que otra cosa, tienen que ir de la mano con que el ser que transmite ese conocimiento realmente lleve a la práctica ese proceso. Porque si no es como llevar a ovejas descarriadas por un camino que van directamente al precipicio. En el día de hoy hablaremos de lo que la autopsia o la medicina forense en la medicina tradicional china era pionera y curiosamente es hoy en día la base fundamental, la piedra angular de lo que se practica actualmente. Es curioso porque no solo no se da el verdadero reconocimiento sino que se ignora y se presume de que algo yo he inventado, algo yo he desarrollado. Las bases científicas actuales, creadas con la mejor intención, por decir de alguna forma, son realmente ignorantes, no sospechan de lo que hay detrás de esa creación de Dios mío. En ese contexto la información es libre para ser investigada, es una responsabilidad personal de cada ser humano investigar sobre la calidad de vida que quiere tener y es responsabilidad personal de cada uno salir de la ignorancia. Porque si no, podríamos decir no tires perlas a los chanchos. Nosotros en este tiempo no deberíamos tirar perlas a los chanchos informando y dando tanta calidad de información para que las personas sepan que hay un potencial interno en cada uno de nosotros, pero que tienen que activarse los procedimientos para que eso funcione. La dependencia y el quejarse y el entregar al cuerpo de uno mismo, el cuerpo morontial, el templo, entregar nuestra salud para que alguien nos solucione el problema, es el estado de confort mental de cualquier ser humano. Todos hemos tenido esa debilidad, sean seres creyentes, sean, sean seres que no creen en nada. Y, lo, y esto es muy grave aún, porque antes de introducirnos en este tema de la medicina forense, de, de hablar de la medicina tradicional china como pionera en la medicina forense, es importante hacer hincapié en algo. Confunden, y nosotros en su momento hemos vivido como cualquier ser humano, pero desde muy pequeña edad no hemos creído en el sistema ni en, las, ni en los procesos eh, que tienen relación con, con religiones o, o con sectas o, o con grupos específicos de determinada filosofía. El ser humano tiene que ir por un camino donde su corazón tenga esa certeza, esa intuición de que hay algo que realmente le aclara el panorama para poder seguir adelante y poder evolucionar. Cuando uno se deja llevar o maniatar por diferentes eh, corrientes filosóficas o religiosas o lo que sea, si no escudriña dentro de su, de su propio ser si no tiene las herramientas para poder tener una verdadera calidad de vida dentro de su propio ser, lo que hace es postergar el verdadero proceso evolutivo. Porque tal religión, o tal dogma, o tal filosofía dice esto, esto, esto. Cuando tú te adoctrinas a ese procedimiento, limitas tu capacidad evolutiva. No confundamos la fe, no confundamos la creencia, no confundamos eso con el hacer a diario para realmente estar en un equilibrio, en proceso, llámale cósmico, en un proceso interior, espiritual. Pero eso sí, no es valedero, por lo menos en nuestra concepción personal y en nuestra experiencia, luego de haber visto infinidad de casos y de pacientes, y de tener también la posibilidad de decirles que más de 150.000 personas en algún momento han visto algún video de herramienta práctica para la salud, podríamos decirle fácilmente de que es muy cómodo decir yo creo en tal cosa o yo hago tal cosa, pero cuando viene la realidad interna, personal de uno, le erra en el proceso de calidad de vida, por ejemplo. Todos hemos cometido errores, hemos estado en un estado conforme yo personalmente soy el primero que me anoto en esa lista y luego he tenido que aprender que si sigo generando esa dependencia para que alguien me ayude, pues, eh, o algo superior me ayude, pues estoy, estoy totalmente equivocado, porque la creación con nosotros ha sido tan perfecta que tenemos todas las herramientas para poder descubrir y para poder activar esa información dentro de nosotros mismos. Lo que pasa es que la limitante creencia de esas estructuras filosóficas, religiosas, de todas esas estructuras que te marcan esto sí, esto no, son las estructuras limitantes para el proceso evolutivo del ser humano. Entonces, adentrándonos un poco más en este capítulo 10, como les dije ya anteriormente, posiblemente no me alcanzaría la vida para poder hablar de las medicinas ancestrales de más de 6.000 años y que hasta el día de hoy siguen vigentes. Entonces, a partir de este capítulo, que va a ser el décimo en adelante, trataré de hacer emisiones en directo en donde pueda estar trabajando esa energía más directa de lo que es la transmisión en vivo haciendo un reconto de todos los capítulos Empezaré haciendo un reconto de los primeros capítulos y luego seguiremos en lo que podamos hablando de la historia, la práctica y sobre todo los resultados y todo lo que puede el ser humano aprender de la medicina tradicional china empecemos con la medicina forense los chinos también fueron pioneros en el mundo en cuanto a la medicina forense la primera publicación sobre el tema de la autopsia fue la colección de Prisioneros Sospechosos, publicada en 951 año 951. En 1247, Song, sí, un famoso funcionario encargado de investigar las causas de las muertes violentas, repentinas o sospechosas, publicó una obra monumental que se denomina Registros de la Justicia en Autopsia, que fue el primer libro de texto completo sobre medicina forense del mundo, fíjense ustedes, qué interesante, año 900, ¿verdad? Ya que apareció 348 años antes que su equivalente occidental, Un poco más de tres siglos, de Morbis Beneficies, eso fue lo que se publicó en Occidente, describía con precisión el libro de, los, de la medicina tradicional china, eh, la anatomía humana explicaba las autopsias de forma profesional y analizaba con maestría las causas de la muerte, indicando con claridad la diferencia entre homicidio y suicidio. Es increíblemente completo y profesionalmente fiable. Por ejemplo, explicaba con todo detalle que un médico forense, si examinaba con atención el color, el lugar y el aspecto de una lesión, podía determinar si la víctima había muerto como consecuencia de una acción directa del homicida, ya esos detalles muy importantes, ¿no? Y cuál había sido el agente causante, o si había muerto por otras, posteriores, por otras causas posteriores que la hubieran afectado de forma indirecta. En Japón, la versión revisada de esta obra fue muy apreciada no solo por los médicos, sino también por los guerreros samuráis ya que descripciones detalladas de varios puntos letales en el cuerpo humano. Tendrían otra finalidad ellos. Este texto médico forense de tanto peso ha sido traducido al japonés, coreano, ruso, inglés, alemán, francés, neorlandés y otras lenguas. Mucho antes de que la tuberculosis se convirtiera en la causa de gran cantidad de muertes en Occidente, los chinos ya habían encontrado métodos efectivos para controlar y curar esta enfermedad. Esto trae aparejado, eh, la información de tuberculosis, aparejado a la medicina forense, que lo hablaremos en otro momento, trae aparejado justamente los adelantos ancestrales para resolver una infinidad de cosas que en Occidente todavía no se conocían. Entonces los invito a seguirme en otras transmisiones que serán en vivo, para que podamos estar entrelazando todo ese conocimiento médico ancestral toda esa cultura ancestral que por algo se mantiene en el tiempo, por algo sigue, sigue siendo pionera en un montón de procesos. Para entender mucho de esto y muchas de otras materias que Occidente sigue experimentando, y está bien que así sea, porque cada uno tiene que ir haciendo su paso, pero también está el tema de lo que muchos han ha explicado. Mientras más enlenteces tu proceso de aprendizaje, simplemente tenés que cumplir con el karma con todo lo que significa poder llegar a un proceso evolutivo distinto, no sé si más rápido pero más equilibrado entonces sigue de alguna forma no confundiéndote hay gente que hace algo de esta actividad por ejemplo médica china picotea un poquito y salta a otras materias occidentales que no tienen absolutamente nada que ver con la esencia de la medicina tradicional china este mensaje para aquellos profesionales de, de, de, del ámbito en que estén, en donde no se puede andar haciendo ensaladas rusas o mezclando cosas si no tienes un fundamento y una base sólida sobre lo que estás desarrollando a lo largo de tu vida. Si no vas a estar haciendo el salto del trampolín, rebotando permanentemente sin llegar al origen. Cuando tú tienes las herramientas necesarias con una buena base y un cimiento médico ancestral o conocimiento cultural ancestral, no es necesario andar picoteando o saltando para diferentes disciplinas, porque lo único que haces es simplemente confundir tu ser y confundir a otros seres si es que te están siguiendo. Hay que tratar de ser, primero que nada, en ese sentido humilde, en donde hay muchas cosas que nos superan en conocimiento a nivel del proceso ancestral, hay muchas cosas que desconocemos en este plano y en los planos que nos están siempre de alguna forma acompañando. Entonces, pueden haber muchas temáticas, como ya lo he mencionado en algún video anterior. Hay mucha gente, o he, mejor dicho, lo he escrito en la descripción de alguno de estos videos. Hay mucha gente que habla y profesa determinadas experiencias, entre comillas, pero muchos son engaños de la mente. Muchos de esos procesos a, a carta cabal en el día a día se tiene que demostrar primero que nada con el equilibrio interno. Para que haya eso, tiene que haber buena calidad de vida, salud. Tiene tu templo que estar alineado, tienes que estar justamente tra tratando de entender que si hay alguna enfermedad, hay un desequilibrio con el cual tú tienes que escudriñar primero adentro y tratar de revertirlo y llegar a un equilibrio porque ahí las herramientas de lo que estamos hablando de todo el proceso ancestral se han dejado para que nosotros vivamos en un total bienestar. ¿Qué cuesta hacerlo? Sí, por supuesto, pero es mejor estar generando una fantasía mental o vivir en una burbuja, tratando de ayudar a un montón de gente con algo que es demasiado superficial o que a la larga puede mostrarle un camino, pero no es el camino original. Esto sucede en el día a día con la ciencia que llaman llama occidental, que reduce el cuerpo a una dependencia. Si te enfermas, te trasplanto algo, o te doy que tomes algo, o te inyecto algo. Esa es la medicina que ha encargado justamente un proceso de degeneración humana, ha encargado a la humanidad una destrucción progresiva, sutil, que los seres humanos ni siquiera se han dado cuenta. Cada vez que te pasa algo, te tomas algo. Cada vez que te pasa algo, ni siquiera sos capaz de interiorizarte para saber qué es lo que está pasando en tu interno. Y cómo podrías revertir para que ese proceso no se repita. No, lo que haces es repetir de tomar tal o cual cosa o de consultar con tal o tal persona o profesional, pero tú no tienes la solución en tus manos, porque simplemente no has aprendido o no te han informado, de, eso es lo más grave, no te han informado de que eso vive dentro tuyo. Así que te dejo con toda esta reflexión, con esta información muy importante, la gente que no lo sabía, muchos copian cosas de la medicina tradicional china, le ponen su nombrecito y dicen que han hecho grandes descubrimientos. Señores, están invitados a Sabia Naturaleza y Salud por la Música, aquellas personas sobre todo que pretenden desmistificar todo lo que es la ignorancia en la vida y los seres humanos. En el próximo capítulo posiblemente lo vaya a anunciar de una forma más directa, seré eh, más, una persona que disfrute más haciendo la transmisión en vivo y no haciendo este video pregrabado porque en el disfrute justamente del vivo es lo que yo siento que es como la vida misma la práctica para que tu cuerpo esté saludable práctica alimenticia, horarios correctos de alimentación la meditación, la reflexión, lo que te guste hacer pero que tú puedas decir estoy sano, estoy feliz o por lo menos estoy en, procurando un equilibrio eh, ahí realmente está el resultado de, de la vida. Y compartir, por supuesto, con las cosas que te gustan y no dejar de interiorizarte para saber cómo puedes mejorar. Así que estaremos avisando con tiempo cómo empezaremos a hacerlos vivos. Y si te gusta, dale un like a este video y si quieres suscribirte para tener más información de calidad de vida. También nos vemos en una próxima transmisión en vivo aquí en Sabia Naturaleza y en Salud por la Música. También te aviso que estamos trabajando de manera muy silenciosa, si llegaste hasta el final del video, en nuestro otro sitio que disfrutamos mucho de lo que es música consciente. Hacemos música consciente hace más de 25 años y creemos que dentro de la sintonía de la salud, la música con una conciencia y con un buen mensaje puede también ayudar a la humanidad a tener un mejor equilibrio. Hasta pronto, soy Martín Robinson, licenciado en medicina china, medicina tradicional china, músico y compositor. Un fuerte abrazo, lo mejor para cada día.